todos mi nombre es cristian de la torre ugarte creo que ya me presentaron eh, actualmente yo me desempeño bueno, como no especialista. ¿Cómo está estimado qué tal eh, bueno yo me desempeño como especialista de estudios eléctricos en la empresa red energía de perú para los que no son de perú red energía del perú es el concesionario de más o menos poco más del 70 ciento de la emisión de este país y dentro de mis funciones veo todo lo que es análisis de fallas, estudios, digamos, de protecciones, eh, veo planificación también del sistema a largo plazo. Y vemos también, bueno, todo tipo de estudios eléctricos, ¿no? Flujo de carga, cortocircuito, estabilidad, transitorios, etc. ¿no? Y estudios especiales también de cualquier tipo. Esa es más o menos la, la expertise que yo manejo, ¿no? El día de hoy vamos a analizar, eh, voy a compartir mi pantalla por acá. Vamos a ver, digamos, flujo de carga y cortocircuito. Veo una persona que tiene la mano levantada, de repente quiere participar. Dice Galaxy A10S, no sé. Estimado, ¿tiene algún comentario? No, ah, ya, okay. aunque... Uh, el día de hoy vamos, voy a, a mostrar un PowerPoint. El día de hoy vamos a ver el curso de flujo de carga y cortocircuito. ¿Qué pasó? Flujo de carga y cortocircuito, ¿no? En cero. Acá hay que tener algo claro, ¿no? En realidad, el tema del flujo de carga y cortocircuito es como que más o menos sencillo el asunto y si hablamos ya de llevarlo a la práctica en un software, es algo que se hace con un solo clic, ¿no? entonces digamos que, si bien es cierto nos vamos a enfocar a obtener los resultados de un flujo de carga y de los, del cortocircuito en realidad, eh, digamos, la mayor parte del, del tiempo del curso la vamos a enfocar en el modelamiento ¿Cómo asciende el modelamiento? Este curso en realidad forma parte de una serie de tres cursos ¿no? el primero es flujo de carga y cortocircuito ¿no? el segundo curso es eh, de coordinación de protecciones y el tercer curso es de análisis de fallas entonces más o menos cómo está pensado el tema ¿no? se supone que usted oh, eh, se puede apagar el micro no, no sé si tengo un comentario el, el que debería que tenga un ticlo acá. ¿no? Sebastián Sánchez, compañero, ¿puede convenciarlo, por favor? Pero no la le dice la mala. Ya, ok, gracias. Entonces, más o menos acá el eh, digamos, el objetivo es el siguiente, ¿no? Se supone que por ejemplo, nosotros podemos tener una instalación eléctrica. ¿no? La instalación eléctrica está compuesta pues, de generadores, está compuesta de líneas de transmisión, está compuesta de transformadores, está compuesta de equipos de compensación. Llámese equipos de compensación, reactores, capacitores, filtros armónicos, etcétera, incluso equipos de compensación automático. Está compuesta por equipos serie también, reactores serie, capacitores series y demás. Entonces, el sistema de potencia, el sistema eléctrico, está compuesta por una serie de equipamientos. ¿no? Las líneas de transmisión, por ejemplo, también pueden ser aéreas, pueden ser subterráneas. Entonces, nosotros necesitamos, por ejemplo, si hablamos de, de querer ajustar relés, de querer hacer coordinación de protecciones, necesitamos conocer cuáles son los niveles de cortocircuito. ¿no? en determinados puntos, para poder justamente ajustar los tiempos de operación de esos relés en función de esas corrientes. Pero pasa que un cortocircuito, pues nosotros no podemos provocarlo en el sistema para saber cuánto es el nivel de cortocircuito. Lo que se tiene que hacer, digamos, es modelar el sistema eléctrico. Estos equipos reales, físicos, digamos, llevarlos a una plataforma digital como es el Dixil, en un software de simulación, eh, y representarlo mediante parámetros eléctricos. ¿Qué parámetros eléctricos? Resistencias, reactancias e inductancias. Perdón, inductancias y capacitancias. Resistencias, inductancias, capacitancias. Todos los, los componentes que he mencionado, o por lo menos los componentes lineales, ¿no? que, que forman parte de un sistema eléctrico de potencia, se pueden representar mediante resistencias, reactancias y capacitancias. O inductancias y capacitancias. Y obviamente, eh, digamos, el comportamiento eléctrico va a estar regido por cada una de las ecuaciones matemáticas diferenciales que implica cada uno de estos elementos. Entonces, cuando nosotros modelemos o representamos los componentes físicos reales que tenemos en estos componentes RLC, de tal forma que ya tenemos un comportamiento, tanto para estado estacionario como para estado dinámico, eso sería otro tipo de, de simulación. Entonces nosotros ya cuando tenemos una representación circuital de nuestro sistema podemos hacer todos los cálculos que queramos. ¿no? Podemos simular diversas condiciones operativas y calcular el flujo de potencia, ver cómo se comportaría nuestro sistema en estado estacionario bajo ciertas condiciones que nosotros podemos eh, simular. También podemos saber cómo se comportaría el sistema ante determinadas fallas, monofásicas, bifásicas, trifásicas, en distintos puntos de la red. Entonces esa digamos, es la misión de este primer módulo. El segundo módulo, digamos, eh, parte de que ya tenemos una representación circuital de nuestro sistema de potencia y lo que vamos a hacer es dar lineamientos, criterios para ajustar protecciones coordinables y coordinarlas, obviamente, entre ellas. ¿no? Hablamos de protecciones de sobrecorriente y distancia, que son protecciones, las protecciones más comúnmente utilizadas y, la, y son coordinables. Entonces ahí ya veremos el tema de coordinación de protecciones. Y el tercer módulo, una vez que uno propone unos ajustes, los implementen, los relés en campo, pues las fallas van a ocurrir tarde o temprano. Y la idea es, una vez que ocurra una falla, evidenciar, verificar el desempeño de las protecciones, a ver si ha sido adecuado, digamos, la, la operación, o de repente si han habido anomalías en la operación. Ese sería el objetivo del tercer módulo. Pero lo que nos atañe ahora es, digamos, el primer módulo, ¿no? que es flujo de carga y cortocircuito. Como lo dije, el flujo de carga y el cortocircuito son cálculos que se hacen con un clic, ¿no? si hablamos del software. Hacerlo a mano puede ser un poquito más complejo, pero no deja de ser un procedimiento matemático. El verdadero reto está en poder llevar o poder representar nuestro sistema, digamos, eh, con parámetros RLC. ese es un poco la... La dinámica. Ahora, cada uno de los elementos, eh, el software te va, nos va a pedir, dependiendo del fin, dependiendo de la simulación que queramos hacer, el software nos va a pedir una serie de datos. Si queremos simular un generador, por ejemplo, para cortocircuito, nos va a pedir unos datos. Si lo queremos eh, modelar para estabilidad transitoria, nos pedirá otros datos. Y los datos que nos va a pedir, digamos, son datos como que estandarizados, ¿no? Entonces, hay que conocer también qué datos, eh, qué significa cada uno de los datos que le vamos a entregar al software y conocer su adecuada interpretación. Saber qué significa, saber cómo se mide, saber qué representa, nos va a poder dar el criterio para poder detectar, por ejemplo, si es que hay un dato que no es coherente. ¿no? Por ejemplo, los datos, eh, cuando hablamos de transformadores, suelen estar en por unidad entonces digamos dependiendo del nivel de tensión dependiendo de la potencia dependiendo de la aplicación del transformador eh, podemos nosotros detectar o más o menos conocer un rango de valores razonables en la que puede estar por ejemplo la impedancia de cortocircuito fuera de esos valores es dudoso un un valor que nos den no podemos ver un transformador de no sé Digo, 600 MVA, 520 kilovoltios, si me dan una impedancia de cortocircuito de 8%, pues, eso claramente está mal. ¿no? Si nos dan una de 14, de 12, entonces es como que razonable el valor. ¿no? Entonces cuando uno más o menos vaya modelando diversos elementos, va mirando parámetros de diversos equipos, va armando como un cierto rango en su, en su cabeza. ¿no? Y hay parámetros que uno ve y dice, esto sí es coherente, o, o simplemente dice, no, esto de acá no, no es posible. ¿no? Es muy extraño un parámetro de esto. ¿no? Algo por ese estilo. ¿no? Entonces, un poco vamos a ver acá qué es, parámetros nos va a pedir el software para cada uno de, de los elementos que vamos a modelar. ¿no? Generadores, líneas de transmisión, aéreas, subterráneas, transformadores, de dos vanado de tres devanados, devanado, equipos de compensación, capacitores, inductores... Filtros de armónicos, equipos de, de, de compensación automático. Eh, bueno, eso es casi la mayoría de elementos que vamos a modelar. Entonces vamos a, digamos, ir mirando qué representa, qué significa cada uno de los valores que el software nos pide y vamos a ir ingresando diversos valores. Esa es un poco la, la idea. No, La idea es que usted, digamos, aprenda qué significa cada uno de los parámetros que va a ingresar en primer lugar y que también aprenda cuál es el procedimiento, digamos, para hacer la modelación de los diversos elementos en este software en particular. Cada software tiene sus, digamos, sus, sus características, ¿no? Entonces, usted hace la modelación en ETAP o en el, en el Simulink o en el PSK o en el ATP. Cada uno de los, de los software tiene su entorno, tiene la forma, una forma en particular de pedir los datos eh, al final todas son como que equivalentes, eh, pero siempre hay un procedimiento asociado para hacerlo de manera correcta y es que después pues, el software no, te esté, pidiendo, no te esté botando errores. Eso es un poco parte también de poder eh, materializar, digamos, nuestro aprendizaje. ¿no? Eh, hoy en día, pues, hacer las cosas a mano ya es un poco, no se suele hacer, ¿no? Eso no quiere decir que no debamos saber cómo hacerlo. ¿no? O de repente si le dicen a usted, ¿sabes qué? Quiero correr un flujo de carga, pero solo tengo MATLAB. ¿no? Entonces usted puede programar, digamos, las ecuaciones del flujo de carga, ¿no? armar su Jacobiano, ¿no? uh -huh. armar su matriz de admitancia de barra, eh, determinar qué, qué, qué tipos de nodos hay en ese sistema, ¿no? eh, armar su matriz Jacobiana, ¿no? las cuatro partes de la matriz Jacobiana, y luego hacer la inversión, multiplicación, y así obtener, digamos, eh, poder aplicar el método de Newton-Raphson, por ejemplo, o Gaussidel también, en cualquier caso. Eh, eso hay que saberlo hacer como parte de la formación nuestra. ¿no? Pero ya en la práctica, pues eso no se hace, no siempre se usan software comerciales. ¿no? Siempre, de todas maneras, va a darle a usted una ventaja el saber cómo se hacen las cosas eh, a mano, digamos. ¿no? Eso siempre ayuda mucho ¿no? para cualquier tipo de análisis. Bueno, entonces acá hay unos comentarios, certificado, eh, informe, uh, qué software vamos a descargar. Bueno, el, el software que vamos a descargar es el Dixilent. Ahí, bueno, ya digamos la administración ha dado unos lineamientos ¿no? para para compartir la información. Eh, eh, y, este digamos que eh, ya dependerá de cada persona, ¿no? De todas maneras, la versión que vamos a usar es la 15.1.7. Eh, me parece que está en la red. También, digamos, se, es posible la descarga, ¿no? Eh, hay una persona que pregunta, ¿Dixile trabaja con el algoritmo Newton-Raphson? Sí, así es. Newton-Raphson usa el, el Dixile, ¿no? Es exacto. Acá vamos a mostrar el uso del software, ¿ya? No vamos a mostrar, digamos, la instalación, todo ese pues, Nos comeríamos tiempo, que el curso es de 12 horas, no es tampoco tan largo, ¿no? No nos sobre el tiempo, digamos. ¿no? Eh, entonces, este, lo que vamos a hacer es este, mostrar el uso, ¿no? el uso desde el inicio, digamos, pero no, no más de instalación ni nada de eso. Comería mucho tiempo que no, no tenemos. Eh, entonces acá vamos a empezar eh, directamente con la, con la práctica y poco a poco vamos a ir vamos a tener que explicar algunas cosas. ¿no? Eh, ¿Por qué es importante calcular flujo de carga? ¿Por qué es importante calcular cortocircuito? Bueno, el flujo de carga es uno de los cálculos más usados cuando, hacemos, cuando hablamos de estudios de sistemas eléctricos. La operación en estado estacionario es, digamos, prácticamente la, lo que ocupa la mayor parte de los estudios. ¿no? Todo lo que es, este, por ejemplo, la programación de los mantenimientos, todo lo que es la, la, la programación de los despachos, todo lo que es la, la operación del sistema en sí, se evalúa con flujo de carga. ¿no? Flujo de carga en estado estacionario balanceado. Eso es, digamos, la mayor parte del tiempo el sistema opera en estado estacionario. ¿no? La mayor parte de los problemas que puede tener el sistema está asociada de repente con sobrecargas o con bajas tensiones o con sobretensiones que se presentan en estado estacionario. Eso, digamos, ocupa la gran mayoría de los problemas. Luego hay problemas, digamos, ya puntuales asociados a, a por ejemplo, la estabilidad, hay problemas asociados pues, a, la, a los transitorios electromagnéticos, ¿no? transitorios de maniobra, transitorios de por, descargas atmosféricas y demás, pero son situaciones que no pasan la mayor parte del tiempo y son análisis muy puntuales, muy, digamos, enfocados en una parte específica del sistema y ocurren en periodos de tiempo muy, muy cortos, mientras que la operación en estado estacionario es básicamente la condición normal de operación, en la condición en la que el sistema va a estar la mayor cantidad de tiempo, ¿no? Y, digamos, la, si, se tiene que evaluar con mayor, digamos, amplitud de simulaciones ese, ese estado, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros, una empresa de transmisión, o las empresas en realidad, el sistema de transmisión es, en realidad es un mercado, ¿no? Es un mercado donde asisten compradores y vendedores de qué cosas de energía, ¿no? Están los generadores, que son los que venden, y están los clientes, que son los que compran. Eh, el hecho de que existan los sistemas de potencia tal y como los conocemos ahora, es porque la energía es un negocio. Es porque existe alguien, digamos, dispuesto a vender la energía y porque existe otro dispuesto a comprarla. Por eso existen los sistemas de potencia. ¿no? Al final de cuentas, eh, los sistemas de potencia no existen porque la ingeniería eléctrica es chévere. No, no existen porque... Porque hay plata de por medio. Esa es la, la verdad. Entonces, eh, digamos que es parte de la... Entonces, ¿qué pasa? En, en el sistema hay muchos actores que concurren. Muchos, muchas empresas que están involucradas. Eh, hay activos que son de determinadas empresas, hay otros activos que son de otras empresas. En fin, hay muchas empresas que conviven dentro del sistema de potencia y cada quien no puede hacer lo que se le antoja al tiempo que quiera. ¿no? Dado que lo que haga una empresa con sus activos afecta a otra empresa, y en realidad afecta a todo, y afecta a la seguridad del sistema, afecta que, por ejemplo, la, la demanda sea atendida, que es básicamente el foco del negocio, tiene que haber alguien que coordine. ¿no? O sea, yo, no, si soy dueño de una línea de transmisión, no la puedo sacar fuera de servicio y pasarle mantenimiento cuando me da la gana uno podría pensar que sí, porque es mi activo, y yo lo quiera con él, pero desde que está conectado al sistema, y desde que participa, de que el sistema funcione como debe funcionar, ya yo, a pesar de que es mío y todo lo que quieras, no puedo yo sacarlo fuera de servicio cuando me da la gana, no se puede hacer eso. Entonces tiene que haber una persona o un ente que regule todo eso, ¿no? en donde lleguen, al que lleguen, digamos, las solicitudes de, de mantenimiento, al que las priorice, y el que diga qué mantenimientos pueden ir, digamos, determinada día, determinada hora, y qué otros no. Entonces, en nuestro caso, el sistema peruano, ese ente se llama el COES, no es el coordinador de la operación. Eh, por ejemplo, en Ecuador, sé que es el SENACE, ¿no? en Colombia, me parece que es XM, el operador. Eh, y así cada, digamos, país tiene su coordinador. Tiene que haber una, un ente que sea el que controle, digamos, que vea todos estos temas de la, de la operación, de los mantenimientos, de, la, de cómo se va a ir moviendo el sistema en el estado estacionario. Y no solamente, eh, digamos, va a decir qué, qué líneas o qué equipos pueden salir o entrar por mantenimiento, sino también tiene que decir eh, qué eh, generadores van a despachar en función de minimizar el costo de la operación, en función de que el costo total global sea el menor posible, independientemente de, digamos, de que favorezca económicamente a una empresa u otra. Él no está mirando maximizar los ingresos de una empresa u otra, o de un tipo de generadores u otro. Lo que está tratando de hacer es que para él es como si todas las plantas fueran de un solo dueño. Y lo que va a tratar de hacer es minimizar o operarlas de tal forma de que en todo el horizonte de tiempo se minimice el costo de la operación. Entonces, el despacho de las centrales también juega un papel importante en la operación, en cómo operar el sistema. ¿no? Y de las diversas condiciones que se pudieran presentar también van a jugar un papel importante. Por ejemplo, acá en, en Perú tenemos dos periodos bien marcados en cuanto al despacho. ¿no? El periodo de verano, más o menos como que finales de diciembre hasta abril, por ahí, que es el periodo de avenida, que es el periodo donde en la sierra pues llueve bastante y tenemos bastante disponibilidad de recurso hídrico Hay muchas centrales hidroeléctricas que pueden estar despachando todo el día sin que se les acabe el agua. E incluso tienen que verter en ocasiones, ¿no? O sea, verter el agua porque ya se les llena el embalse y tienen que botar de agua, digamos, para que no se se, se rebalse, ¿no? Entonces, ese periodo donde disponemos de mucho recurso hídrico, se prioriza el recurso existente, porque, pues, turbinar agua no no cuesta, en realidad, no hay un costo asociado al, al agua, no hay un costo incremental, ¿No? Marginal asociado al agua, y lo que falte de suministrar, se suministra pues con generación térmica. Acá tenemos bastante gas en Perú, entonces es como que más o menos barato eh, poder este, cubrir la demanda con ese combustible. ¿no? Eh, luego tenemos en la otra parte del año el periodo de estiaje. En ese periodo de estiaje ya no hay tanta agua como en la avenida. Hay agua, las centrales pueden despachar, por lo menos guardar agua para poder botarla en la punta y así controlar un poco el marginal. Y, eh, digamos, lo que falta, sí, ya se, se, se genera con generación a gas térmica, ¿no? Entonces, estas centrales, pues, se prenden o se, se conectan, despachan una cantidad importante de la demanda del sistema. Y, obviamente, tenemos en el periodo marginal, es un poco más alto. Entonces, todas esas condiciones, todos esos escenarios forman parte de la operación en estado estacionario, de la operación normal del sistema. ¿No? Y para analizar todos los escenarios posibles, para ver cómo es que el sistema se va a comportar en ca bajo cada una de esas condiciones, es que se utiliza el flujo de potencia. El cortocircuito tiene otras aplicaciones. Tiene aplicaciones de dimensionar equipos, por ejemplo. Si yo quiero dimensionar cuánto es, el, la, tiene que ser la capacidad o el burden de un transformador de corriente, habrá que hacer una simulación de cortocircuito. Si yo quiero ajustar mis relés de protección, habrá que hacer pues, simulaciones de cortocircuito porque es bajo esa condición que los relés van a tener que operar apropiadamente. ¿Mm? Si yo quiero definir cuánto va a ser la poder de ruptura de los interruptores que tengo que comprar, vamos a tener que hacer simulaciones de cortocircuito. Entonces, esas un poco son las aplicaciones de, eh, digamos, el la simulación de cortocircuito. Tiene que, ser, tiene que ver más con protecciones y con características de algunos equipamientos que deben soportar esas corrientes de cortocircuito. Eso es un poco la, la idea. Entonces, esto, el flujo de carga y cortocircuito tiene N aplicaciones, digamos, eh, cuando hablamos de sistemas eléctricos de potencia. Pero para poder lograr una simulación de flujo de carga y de cortocircuito, lo que hay que hacer es el sistema de potencia real, una línea de transmisión que está compuesta por torres, por aisladores, por conductores, ¿no? que pasa sobre cierto terreno, etc. Una línea de transmisión hay que representarla mediante capacitores, inductores y resistencias. Y una vez que logramos esa representación, es recién ahí donde podemos hablar de hacer simulaciones de flujo de carga de cortocircuito. Entonces, un poco el reto, digamos, está en hacer ese, eh, esa representación. ¿no? Aquí hay algunos comentarios. Están este, es en Argentina, CNDC en Bolivia. Ah, correcto, no conocía los nombres exactamente. Eh, eh, ingeniero, ¿qué diferencias hay entre el software ETAP con chile Miren, les soy sincero, yo no he usado el ETAP. Yo he usado... El PCCAT, el ATP, el Simulink eh, y el Dixilin, ¿no? Otro software no, no, no usado, ¿no? Pero de lo que he escuchado, por ejemplo, el ETAP es bastante usado para industrias mineras, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero en términos de flujo de carga, de cortocircuito, ¿no? Él puede hacer lo mismo, ¿no? O sea, si incluso hace simulaciones dinámicas, hace simulaciones de flujo de carga armónico. ¿no? Eso también lo podemos hacer con el Dixilin, entonces, este, nada, para mí son como softwares eh, equ equivalentes. ¿no? Solo que, bueno, acá en, cuando hablamos de, por ejemplo, de, de estudios de sistémicos, o sea, estudios de, de, del, hablamos del sistema peruano en general, sí, la mayor parte se hace con Dix ¿no? ¿Por qué? Porque el, el operador en su momento decidió eh, usar ese software. ¿no? Entonces, eso de ahí... El software que decide usar el operador tiene un impacto, básicamente marca la, la, marca la pauta, ¿no? marca cómo va a ser. ¿no? Si el operador agarra y modela todo el sistema peruano en Dixile, y la base de datos en Dixile la cuelga en su página web, y dicen: Oye, si tú quieres hacer estudio de operatividad, de operatividad para un proyecto que tú quieras conectar, si tú quieres ver cómo opera el sistema, eh. Mañana, con los mantenimientos que están aprobados, ahí están todas las bases de datos del sistema en Dixilin. Entonces, si ya te da la información en Dixilin, pues toca usar Dixilin, ¿no? No tendría sentido eh, replicar esa información en otro software simplemente para hacer la simulación en otro software. ¿no? Si ya te dan la, toda la información hecha en ese, en ese software, eh, hay que usar eso. ¿no? Ese es un poco la, el tema, ¿no? Si yo hago la transcripción, digamos, o, o paso toda la información que está en la base de datos COES, Dixil, al ETAP, por ejemplo, y le presento mi estudio en ETAP al COES, primero que el COES te dice, ¿sabes qué? Yo garantizo la, que lo que te he pasado yo en Dixil está bien hecho. ¿no? Tú me has dicho que has copiado en ETAP, pero yo no sé si tú lo habrás hecho bien. Entonces, los resultados que tú me muestres ahí para mí no, no valen porque no estoy seguro de lo que está implementado ahí, ¿no? Yo puedo asegurar o dar fe de lo que yo hice. Entonces, si tú lo has hecho, yo no sé si estará bien, si estará mal. Entonces, no tiene mucho sentido, digamos, trabajar en, todos, en otros software. Por eso es que más o menos yo no, no he usado ese... El, pero de lo que he escuchado, le comento, ¿no? Básicamente muy similar. Debe tener formas distintas de ingresar datos, de... El ambiente de trabajo debe ser diferente, la apariencia también, ¿no? pero al final de cuentas es bien similar, imagino eh, Un trabajo de la versión 2021, ¿se puede llevar al 15.1? Sí se puede, ¿no? El problema está en que el Dixilin tiene como un truco, ¿no? O sea, tú cuando tienes la versión 21, la versión 21 te permite exportar en la propia versión 21 y en la versión 20. Más abajo no te permite exportar. O sea, el, el 21, con el 21, tú puedes exportar tu base de datos en 21 y en 20. Entonces, y, en el, y, y en el Dixiel en 20, puedes exportar en 20 y en 19. Solo uno atrás, nada más. Entonces, ¿qué pasa? Si tú quieres bajar desde la 21 hasta la 15, tienes que tener instalado todas las versiones. Tienes que tener el 21, eh, tienes que exportarlo en el 20, tienes que tener el 20, lo abres con el 20. Y lo exportas en 19, está en 19, abres este que está en 19, lo exportas en 18 y así ir bajando hasta llegar a la 15. Con el 16 llegarías a la 15. ¿no? Ahora, acá hay un problema, ¿no? Que en el 21 hay cosas, hay algunas cosas que se van a ir degradando, ¿no? Hay cosas que, que existen en el 21 que no existen en el 15. O hay, por ejemplo, comandos que son de una forma en el 21 que no son de esa forma en el 15. Entonces, alguna incompatibilidad, van a haber cosas de repente de esa base de datos que tú las degradado que no, no te van a funcionar bien. Ese es un poco el problema. ¿no? De, de, de bajarle de versión a una base de datos tanto. De retroceder tanto. Si retrocedes uno, es como que no hay mucho, ¿no? Pero si retrocedes del 21 hasta el 15, sí seguramente van a haber varias cosas que no van a funcionar bien. ¿no? Ese es un poco el, el problema. Dependiendo de qué tan complejo también sea el... El modelo, ¿no? Es un sistema simple, una línea, un transformador, una carga, pues eso es igual en cualquier versión. ¿no? Pero si hay controladores, hay otras cosas, hay DPLs, ¿no? Ya cambia el tema, ¿no? Un poco más. Es un poco diferente. Bueno, vamos a continuar ya. Eh, acá tenemos, bueno, esta es la presentación del Dixilen, cuando usted lo instale lo abra, le va a salir así, DCL Power Factory 15.1, y acá pues este es el ambiente que va a tener, ¿no? Eh, esta es la versión, acá podemos dar la versión, PowerFactory Power Factory ¿no? 15.1.7x86. Y estas son todas las funciones que tiene, ¿no? Tiene estabilidad, ¿no? Para, funciones, para simulaciones de RMS, tiene funciones de arranque de motores, de transitorio electromagnético, de estabilidad de pequeñas señales, de armónicos y calidad de energía, de protección de distancia, sobre corriente, de optimización de potencia reactiva, despacho económico, identificación de parámetros de sistemas, funciones de confiabilidad, base de datos multiusuario, eh, funciones de redes de distribución, estimación de estados, tiene estas otras eh, funciones para exportar, digamos, tiene flash análisis, eh, dimensionamiento de cables. Y, en fin, ¿no? eso es lo que tiene acá. <ríe> lo que, los cálculos que se pueden hacer con esta versión. Entonces, nosotros vamos a lidiar mucho con este botoncito de acá. Este botoncito abre el Data Manager, ¿no? O el administrador de datos, ¿no? El no es otra cosa que una, un ordenador de datos. no Lo que vamos a hacer nosotros es meter muchos datos acá. Y él lo que va a hacer es ordenarlos. Y así como va a ordenar los datos, se introducen, digamos, de manera gráfica, buena parte. Otra parte no, no se puede introducir de manera gráfica, se tiene que introducir de otras formas, ya vamos a ir viendo cómo. Y él lo que va a hacer es va a ordenar todos esos datos. Va a numerar las barras, va a este, clasificar los datos, eh, que nosotros le demos de inductancia, de impedancias de distancia, etcétera cual, Todos los datos que le demos. Y va a utilizar toda esa maraña de datos, los va a acomodar, digamos, en distintos algoritmos, distintos cálculos que nosotros queramos hacer. ¿no? Por ejemplo, desde el flujo de carga. Para hacer flujo de carga necesitas numerar las barras, necesitas conocer qué tipo de nodos son cada uno de los nodos, Pb, qv eh, Pb, Pq, Slack. Necesitamos saber cuáles son los despachos, cuáles son las cargas. Necesitamos saber los datos de red, la matriz de metancias barra. ¿no? Y a partir de ahí, con todos esos datos... Lo que va a hacer el software es, digamos, eh, armar el Jacobiano, invertir el Jacobiano, multiplicar por la variación, conseguir, perdón, por los, por los vector de tensión y, y ángulos y obtener pues una, unas variaciones y luego sumar al valor actual y así continuar no con eso, reemplazar, calcular nuevamente el Jacobiano y así seguir hasta obtener pues, digamos, la, la iteración final hasta cumplir la condicional del error mínimo y obtener pues el, el el valor final del resultado del flujo de potencia y pues, va a tener otros algoritmos, cortocircuito estabilidad, ¿no? transitorio electromagnético, entonces todos esos datos que nosotros le demos, lo que él va a hacer es va a acomodarlo, va a darle la forma, lo va a encajar digamos entre los algoritmos que él tiene va a hacer todos los cálculos y te va a mostrar el resultado entonces es un ordenador de datos que tiene digamos programado un montón de eh, algoritmos de simulación de sistemas eléctricos. Eso es básicamente lo que es el design Entonces, como un ordenador de datos tiene, pues, una, digamos, una estructura, cuando nosotros creemos un proyecto, ese proyecto, el design le va a dar una cierta estructura, una forma va a tener de ordenar los datos, que obviamente no va a ser la misma que tienen otros software. Entonces, para aprender, digamos, a manejar hay que familiarizarnos un poco en con cómo piensa el Deep Silent, con cómo, cuál ha sido el concepto que ha tenido la persona que lo ha, lo ha hecho, ¿no? Entonces, acá yo tengo una carpeta que se llama Instituto Greener, y acá vamos a crear, eh, digamos, un nuevo proyecto, ¿no? un Proyecto en blanco, digamos, para nosotros empezar a meter datos, ¿no? Y hacer los cálculos de flujo de carga y cortocircuito, ¿no? Entonces, vamos a ir por acá, clic derecho, y le vamos a poner nuevo, ¿no? Y acá le vamos a poner nuevo proyecto, ¿no? Y acá le podemos poner un nombre, ¿no? por ejemplo, mi proyecto. ¿no? Ya está, le podemos poner así. Le damos OK. Y ahí aparece, bueno, él va a crear una red, ¿no? un grid. Podemos ponerle red nosotros si queremos. Y la frecuencia nominal de esa red va a ser de simple Hz. Y así se crea, aparece, digamos, esta ventana. Esta página en blanco, y nos aparece acá una nueva barra de, de dibujo, una ¿no? barra de, de los elementos que nosotros podemos incluir en este gráfico. Ahora, este proyecto que hemos creado tiene una cierta estructura. Primero tiene una librería. ¿no? En la librería, nosotros vamos a guardar los modelos de cada uno de los elementos. ¿A qué me refiero con los modelos? Por ejemplo, si hablamos de un generador, el generador... Debido a su propia construcción, a cómo está hecho y demás, tiene una serie de parámetros eléctricos que lo, eh, que lo determinan, que lo clasifican, que sirven para modelarlo. ¿no? Por ejemplo, va a tener una reactancia de eje directo, una reactancia de eje cuadratura, va a tener una resistencia estatórica, una reactancia de dispersión, unas constantes de tiempo transitores o transitores en eje directo, en eje cuadratura, de cortocircuito, de circuito abierto y demás va a tener un montón de parámetros, inercia, amortiguamiento, curva de saturación y demás. Todos esos parámetros, digamos, que de alguna forma eh, modelan lo que es el generador, cómo está construido y demás. Todas esas características se guardan dentro de la librería. Cuando yo creo un modelo de generador y entrego todos esos parámetros, ese modelo de generador se guarda en la librería. Específicamente... Acá en esta primera subcarpeta, ¿no? Que se llama Equipment Type Library, ¿no? Que es la, digamos, la carpeta donde el Deep Silent va, por defecto, va a guardar esa, esa modelación de generadores, de transformadores, de líneas. Por ejemplo, un transformador, usted ve la placa y el transformador tiene pues ahí todo su conmutador, las características del conmutador, qué tensión es para cada posición del conmutador tiene cuáles son las impedancias de cortocircuito, tiene cuáles son sus pérdidas, digamos, eh, obtenidas de la prueba de cortocircuito, tiene cuál es su grupo de conexiones, ¿no? tiene cuál es el, el primario es Y con neutro aterrado, el secundario es delta, no sé. Tiene todos esos datos. ¿no? Entonces tiene una serie de datos en la placa que lo caracterizan, ¿no? que lo definen, que definen su comportamiento eléctrico, digamos. Entonces todos esos datos se van a guardar acá en el dentro de un modelo de transformador. Y ese archivito, ese modelo de transformador, se va a guardar aquí, en esta carpeta, que ¿no? estamos marcando, el data Library. Luego hay otros elementos que están dentro de la librería, otras carpetas, digamos. Por ejemplo, esta de la librería operacional. Esta librería operacional son modelos, digamos, eh, de características operativas de diversos elementos. Por ejemplo, acá me va Limit Curves. Estas son las curvas de capacidad. Como ustedes saben, la curva de capabilidad, la carta de operación de una máquina sincrónica, eh, digamos que te muestra cuáles son los límites de una máquina sincrónica. Una curva de operación más o menos es así, ¿no? Es una... Te da un eje Y y un eje X. El eje X es potencia reactiva. El eje Y es potencia activa y la curva más o menos va así. No Tiene una parte que es así, tiene otra parte que es así, tiene una parte plana por acá, tiene una parte que es más o menos así, tiene otra cosa que es así. ¿no? Entonces tiene un límite por acá que se le dice límite de armadura. Tiene un límite por acá que se le dice... Eh, perdón, este, este que es el límite de armadura... Este de acá es el límite de máxima excitación. ¿No? Este de acá es el límite de motor primo. Este de acá es el límite por estabilidad. Y este de acá es el límite por mínima excitación. Entonces, el área, digamos, donde puede operar una máquina sincrónica es el área limitada por cada uno de estos límites. ¿Qué quiere decir, por ejemplo, si la máquina sincrónica va a despachar esta cantidad de potencia activa, P sub 0 Entonces, la máxima cantidad de potencia reactiva que puede entregar, ¿no? que, está que, está, que es posible entregar para esa máquina sin sufrir ningún daño, es, sería este valor. no? Esta sería la máxima potencia reactiva capacitiva que la máquina puede entregar. Y la mínima potencia o la máxima potencia reactiva inductiva que puede entregar sería este valor. ¿No? Entonces, esa curva, digamos, nos muestra el, el espacio, el área donde la máquina puede operar. ¿No? El área, digamos, de, de operación. Entonces, eso, esa curva, esa, esa, sec esa sección, esa área... Eh, digamos que es una característica propia del generador pero es una característica que se usa, digamos para la operación sí. o sea, se supone que en la operación si yo voy a, yo digo el despacho de mi máquina va a ser tanto entonces eh, yo debo limitar la potencia reactiva a esos dos valores que están ahí no puede ser ni más ni menos, porque no ya estaría en una zona en donde eh, podría dañarse la máquina ¿no? Entonces, acá, digamos que esta es una... El en lo, lo ha pensado así, le ha puesto ese nombre, ¿no? Es una... Eh, se va a guardar dentro de la librería, pero dentro de la subcarpeta que se llama eh, librería operacional, ¿no? Porque son, digamos, eh, características técnicas del equipamiento que está bastante ligada a la operación, digamos. Acá, por ejemplo, también tenemos los running arrangements, ¿no? Que son como una esto de acá guarda cómo es la configuración de una subestación o sea, hay subestaciones por ejemplo acá en Lima que a pesar de que son doble barra o sea tienen dos barras y un interruptor de acoplamiento y varias celdas no operan con el acople cerrado ¿no? sino operan con el acople abierto o sea, se separan barras unos transformadores se alimentan unas radiales todo eso está en una barra y otros transformadores alimentan otras radiales está en otra barra. Entonces, esa disposición de, la, de, de, la, de, la, de cómo opera tal o cual subestación, tú la puedes guardar dentro de estos running arrangements. ¿no? Entonces, es como la configuración de la topología de la subestación. De la topología típica que por operación se ha de, de, dictaminado que así debe ser y eso puedes guardar esas configuraciones digamos acá dentro de esta carpeta es como una librería es como un modelo pero está bastante ligado a la eh, operación entonces se guarda dentro de la librería operación y así hay otros digamos características de diversos elementos no propias digamos de los límites o, o demás cosas del de del equipamiento pero que está ligada a la operación también tenemos una carpeta Donde vamos a guardar los scripts, los que conocen un poco acá del Dixilen, el Dixilen tiene una aplicación que se llama DPL, ¿no? es el lenguaje de programación del Dixilen, en donde uno puede automatizar ciertas tareas mediante comandos. Puedo programar, ¿no? creo que es más o menos como el C, puedo hacer una programación, puedo, eh, digamos, colocar algunos comandos de tal manera que el Dixilen empiece a hacer. Tareas eh, eh, automáticamente y ¿no? repetitivas ¿no? de una manera muy rápida, ¿no? sin tener ya que pasar por estar haciéndolo manualmente. Tiene ¿no? eh, acá otras carpetas, digamos, que no se usan mucho esta de acá, sí, modelos definidos por el usuario. Usualmente los modelos de controladores, por ejemplo, se guardan acá cuando hablamos de modelos de ABR, modelos de PCS, modelos de reguladores de velocidad, modelos de eh, reguladores de tensión de, de equipos de convención reactiva automático, eh, PODs, ¿no? Power Oscillation Dumpings, o sea, amortiguadores de oscilaciones de potencia, que son como aditivos, controles complementarios, digamos, de equipos de convención reactiva automático. Eh, también algunos controles sistémicos, ¿no? por ejemplo, esquemas de, de conexión automática o desconexión automática de, de reactores, de capacitores y demás, que son básicamente, en la práctica, lógicas que se implementan en los relés y demás, también se pueden guardar acá. ¿no? Eh, por ejemplo, también estos este, eh, esquemas de protección utilizando PMUs, OnePack, que le dicen, también lo podemos programar acá, como unos controladores que van a tomar decisión de abrir, de conectar, o desconectar, o disparar, en función de posiciones angulares, ¿no? Entonces, todos ese tipo de controladores se guardan. Acá, algunos son controles, digamos, que los provee el fabricante del equipo, ¿no? Que suelen ser controladores que vienen encriptados, y otros suelen ser controladores que nosotros mismos eh, programamos, realizamos, ¿no? Entonces todo tipo de control, digamos, el Dixieling ha definido esta carpeta para que por default, esa información se guarde aquí. Luego tenemos el modelo de red. Dentro del modelo de red tenemos dos carpetas, los diagramas, que básicamente son las, las figuras, ¿no? los diagramas unifilares, ¿no? que se van a guardar aquí. O sea, hablamos del dibujo en sí mismo. Y el, la data de la red. Dentro de la data de la red está la, el grid, nosotros o la red que nosotros creamos al inicio entonces cuando yo dibuje una barra una línea un generador un transformador acá aquí van a aparecer los elementos en formas de archivo entonces esos esos elementos gráficos en realidad están asociados a elementos ¿no? a, a, a archivitos ¿no? que se van a guardar dentro de acá de este cuando yo creo un modelo de un, element, de un componente, de un transformador, de lo que sea, el modelo se guarda acá en Equipment library. Pero cuando yo dibujo algo acá en la red, se va a guardar acá, se va a aparecer el archivo aquí, ¿no? en, en red. ¿no? Entonces, el modelo tiene una extensión yt como de type en inglés, y el elemento, cuando yo grafique un elemento en el diagrama unifilar, eh, la extensión que va a tener ese elemento es un ELM, de elemento, ELM más unas siglas adicionales que van a determinar, digamos, el, el, el tipo de elemento, ¿no? Por ejemplo, si yo grafico un, element, un transformador de dos ganados, la extensión de ese archivo que se crea es ELM.ELMTR2. Si yo grafico un transformador de tres ganados, ELMTR3. Si yo grafico una línea, ELM, ln y así, ¿no? Cada elemento va a tener una extensión. Y cada elemento que yo grafique acá en el diagrama unifilar va a ocasionar de que aquí se cree un archivito. Luego hay varios otros elementos que vamos a ir viendo nosotros. ¿no? Hay elementos que sirven para clasificar, por ejemplo, áreas. Puedo yo armar todo mi sistema de potencia y crear una clasificación por áreas puedo crear clasificaciones área centro, área norte, área sur y clasificar los equipos tal equipo de área centro, tal equipo de área sur tal equipo de área eh, norte ¿no? eso es para, digamos, encontrar más rápido los equipos ¿no? clasificarlos eh, acá también hay operadores eh, propietarios ¿no? también son, digamos formas de clasificar ¿no? eh, operadores, puedo poner empresas eh, propietarios también y luego hay otros elementos que algunos vamos a poder ver, digamos, en esta, digamos, parte de este curso. Y algunos otros, digamos, tienen que ver con otros módulos, por ejemplo, de protecciones o simulaciones dinámicas, etc. ¿no? Eh, vamos a ver, acá hay unos comentarios. Eh, ¿Puede simular microredes con energía solar fotovoltaica? También hay, digamos, este... En tema de las microredes, yo entiendo que son redes como de distribución con autoconsumo, no redes domésticas, digamos, con autoconsumo. Cualquier tipo de red se puede modelar en el Xilin. ¿no? Si usted tiene paneles fotovoltaicos, acá también hay, digamos, un modelo. Parece que esto de acá es un EV system, ¿no? que es un panel fotovoltaico. Eh, también habrá unos parámetros asociados a eso. Y si eso está conectado a una barra de 380 voltios y de ahí salen algunas líneas, ¿no? digamos, que bueno, no son líneas como tal, pero si son, digamos, conductores, ¿no? entonces podemos hacer esa modelación también. O sea, cualquier red eléctrica que usted tenga, de cualquier nivel de tensión, de cualquier tipo, va a poder ser representada por elementos RLC. La idea es simplemente que usted sepa cómo hacer esa representación, ¿no? Esa es un poco la, la idea, ¿no? Y sepa, y también pueda tener, pueda obtener los parámetros que el Dixieling le va a pedir. Ese es un poco el, el reto, ¿no? Si usted puede, digamos, representar apropiadamente esa red acá en el Dixieling, después puede hacer las simulaciones que quiera, ¿no? Y va a poder estar seguro de que lo que bote acá le va a ser lo que realmente pasaría en el sistema eléctrico real si es que se replicaran pues las mismas no. condiciones. ¿Dónde podemos observar el modelo de Static Generator? El modelo genera... ah, Acá hay un elemento que se llama, como usted dice, ¿no? Static Generator. No sé qué se refiere, cómo, dónde podemos observar el modelo. pero este es el stop generator. ¿no? Es básicamente una fuente ¿no? que va a poder usted programar un despacho y, digamos, también un control de tensión por medio de inyectar potencia reactiva. ¿no? Es como si fuera un generador convencional. Es algo, digamos, similar desde el punto de vista de flujo de carga y cortocircuito. Eh... Bueno, acá luego tenemos esta carpeta que se llama escenarios de operación. Básicamente, esta carpeta guarda, bueno, su nombre lo dicen los escenarios de operación. Y los archivos que tienen que ver con los escenarios de operación guardan, digamos, datos referentes a la operación. ¿Qué datos? Cuando hablamos de datos referentes a la operación, ¿a qué nos referimos? La operación es... Los datos que tienen que ver con la operación son aquellos datos que eh, varían a medida que el sistema de potencia eh, se va moviendo, ¿no? Con el tiempo. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de la operación del sistema, nos referimos, por ejemplo, al despacho de las máquinas, ¿no? La, en determinado momento del día, ¿no? De un día X, en determinado momento de un día X, las máquinas van a estar operando, van a estar produciendo determinados niveles de potencia activa y potencia reactiva. Entonces, esos niveles de despacho de las máquinas de determinado instante son datos operativos. Son datos que van a ir cambiando a medida que el día avance, ¿no? E incluso el mismo día, en el año siguiente, va a ser distinto, ¿no? O sea, eh, ahorita, por ejemplo, una central térmica puede estar despachando 100 megavatios, pero de acá a tres horas, de repente ya no estará despachando 100, ya estará despachando 120, o 80, o 50, o de repente estará parada, No lo sabemos. Entonces, esos son los datos operativos. ¿Qué otra cosa son datos operativos? Eh, las demandas. ¿no? Eh, por ejemplo, la, las demandas de las ciudades, las demandas de las empresas, de las industrias, varían en el día o sea, por ejemplo eh, si usted tiene un edificio que está lleno de oficinas ese edificio eh, digamos en, de 8 a 5 de la tarde estará consumiendo eh, a plena carga seguramente ¿no? pero ya cuando termine la jornada laboral y todos se van de ese edificio entonces ya la demanda de ese edificio cambiará entonces la demanda de las cargas son datos operativos varían en el tiempo y otras cosas son datos operativos? Por ejemplo, los TAPs, la posición de los TAPs de los transformadores. Esos son datos operativos. ¿Por qué? Porque a medida que se mueve la demanda, ¿no? tenemos bloques horarios de máxima, media y mínima demanda, la demanda no está quieta, está moviéndose en todo momento. Y tiene momentos en donde sube, tiene momentos en donde baja. Y cuando sube y cuando baja, los requerimientos de, de potencia reactiva van a, hacer, van a ir siendo diferentes. Entonces, las posiciones de los TAP se van moviendo a fin de controlar las tensiones en los lados de media tensión, en los lados de más baja tensión. Posiciones de interruptores, eh, por ejemplo, los interruptores de los bancos de capacitores, de los reactores, son eh, variables operativas, cualquier interruptor, cualquier seccionador, su posición es una... Eh, eh, variable operativa por ejemplo acá en Lima en las noches en el sistema peruano en general en las noches, en la madrugada digamos, periodo de mínima demanda se desconectan líneas por operación ¿no? la tensión se va se sube, sigue subiendo, sigue subiendo y ya no hay equipos de compensación reactiva eh, inductiva para poder controlar mucha tensión lo que se hace es desconectar líneas por operación entonces se desconectan esas líneas por operación y, digamos, eh, eh, digamos la posición de esos interruptores que ahora está abierto, son, digamos, variables operativas. Entonces, digamos que la condición del sistema, desde el punto de vista de despacho, de demanda, de, de posición de interruptores y demás, todos esos datos son variables operativas. Y todo eso se guarda en un escenario de operación. Normalmente, eh, en un día típico, el sistema nuestro, el sistema peruano, se, se, se evalúa y se analiza y se estudia en tres instantes. ¿no? El flujo de potencia es la foto en un instante del sistema. ¿no? O sea, cómo está operando el sistema, te le toma una foto. Y esas, todos esos valores de flujos de potencia por las líneas, tensiones en las barras, ángulos, corrientes, todo eso... Eh, es el resultado del flujo de potencia, ¿no? Y es una foto en un instante del sistema. Entonces, si nosotros queremos analizar un día típico, en un día típico tenemos desde las 0 0 horas hasta las 24 horas. Y hay infinitos instantes en ese intervalo. Infinitos. Pero no podemos hacer flujo de carga para infinitos casos. Pero lo que tenemos que hacer es elegir tres instantes ¿no? representativos. De tal forma que si nosotros decimos, oye, si en estos tres instantes vemos que el sistema opera bien, ¿no? la foto de estos tres instantes vemos pues, que no hay sobrecargas, que no hay suspensiones, que no hay sobretensiones que todo está bien. Entonces, en los demás instantes, en los demás, en los otros infinitos instantes que faltan para analizar, seguramente el sistema va a estar bien también. Acá en el sistema peruano esos tres instantes son mínima demanda, máxima demanda, media demanda. Cuando hablamos de mínima demanda, hablamos de la madrugada, 4 de la mañana, 5 de la mañana, en realidad, la mínima demanda, el bloque horario, que le llamamos nosotros mínima demanda, va como desde las 11 de la mañana a 12 de la medianoche hasta las 7 de la mañana del día siguiente. Esa es la mínima demanda. La media demanda va como desde las 7 de la noche hasta las 5 de la tarde. Más o menos. Y la máxima demanda va como desde las 6 de la tarde hasta las 11 de la noche, ¿no? Entonces, ese más o menos es eh, lo que nosotros manejamos como bloques horarios. Entonces, de esos tres bloques horarios nosotros elegimos un instante representativo. ¿no? Eh, en la mínima demanda, obviamente, vamos a tener la demanda más deprimida, en consecuencia, como la generación debe seguir a la demanda, porque la energía eléctrica, pues, no se almacena, sino que se consume en dirección que se produce. Entonces, Digamos, vamos a tener menos unidades eh, prendidas o las unidades van a estar despachando al mínimo ¿no? a fin de abastecer esta demanda reducida. Entonces, como tenemos una demanda reducida, las tensiones suelen elevarse. Entonces, lo que se hace es se desconectan líneas por operación, se conectan equipos, se conectan reactores, y los reactores que hayan disponibles se conectan para controlar la tensión eso es lo que se suele hacer para pasar la mínima demanda. Luego viene la media demanda. ¿no? La media demanda ¿por qué se estudia, ¿no? Si se estudia la mínima y la máxima, ¿para qué estudia la media? Lo que pasa es que eh, en ese horario, de 7 de la mañana a 5 de la tarde, más o menos, eh, si bien es la media demanda, cuando hablamos de, media, de demanda global ¿no? del, del sistema, lo cierto es que en ese periodo hay partes del sistema que alcanzan su máxima demanda. O sea, acá, cuando, hablamos, cuando uno habla de máxima demanda en un sistema eléctrico de un país, habla de una máxima demanda total. ¿no? O sea, la suma de las demandas de todo el país es la máxima posible. ¿no? Pero eso no quiere decir que en ese horario de la máxima demanda, todos los puntos en el sistema alcancen su máxima demanda. No es así. Por ejemplo, si a las 9 de la noche ocurre la máxima demanda de todo el Perú, no quiere decir que a las nueve de la noche el departamento de ICA, por ejemplo, consuma su máxima demanda. No necesariamente. O sea, el hecho de que la máxima demanda sea de todo el Perú, quiere decir que la suma de toda la demanda en de ese instante es lo máximo posible pero no quiere decir que individualmente en cada departamento, cada departamento logre su máxima demanda en ese instante. ¿no? Eso es lo que se le llama eh, máxima demanda coincidente y no coincidente. ¿no? no sé si han escuchado ese término. Entonces, como en la media demanda, en ese horario, hay partes del Perú que alcanzan su máxima demanda, donde los transformadores de potencia tienen su mayor existencia, se analiza ese periodo también. Incluso en la avenida... En esta época, de, que acá en Lima, por ejemplo, es verano, pasan, hay días en donde en el bloque de la media demanda, que usualmente llamamos media demanda, se produce la máxima demanda. También ha pasado eso últimamente, ¿no? sobre todo en verano. <risa> Será porque ya la gente prende sus y demás? seguramente. Pero en este horario de media demanda, en ocasiones, en verano, pasa que se alcanza la máxima demanda de todo el día. Y en el horario que conocemos como máxima demanda, la demanda cae un poco con respecto a la, al bloque de la media. Entonces, por eso es que acá en el sistema Perú no se analizan esos tres puntos. Si la media demanda fuera una demanda que siempre va a estar en, en todas partes del Perú, entre la mínima y la máxima, no tendría sentido analizar la media. Simplemente analizaríamos la mínima y la máxima. Entonces, todos esos. Todo bueno, lo que le acabo de comentar es, está relacionado con escenarios de operación. Y cuando uno crea un escenario de operación, todos los cambios en posiciones de interruptores, en posiciones de tab de transformadores, en, en, en despachos, en demandas, que uno haga cuando un escenario de operación está activo, se va a guardar en ese escenario de operación. Es un poco la idea Luego tenemos casos de estudio. En casos de estudio, en realidad se guardan, todo lo relacionado a un estudio en particular que usted esté haciendo, ¿no? Por ejemplo, si usted quiere hacer una simulación de una de, la, de una estabilidad transitoria, ¿no? entonces usted lo que hace primero es monitorea o indica, decirle en qué variables quiere monitorear el ángulo del rotor, la corriente, la tensión, la potencia y demás. No hay varios datos que uno quiere, digamos, guardar que quiere observar. Listo, entonces hay unas ciertas variables de resultados que usted ha definido que quiere ver. Eso se guarda en el caso de estudio. Luego, usted lo que quiere observar es qué pasa cuando hay una falla. ¿no? Entonces usted crea los eventos, ¿no? Falla monofásica a los 100 milisegundos de iniciar la simulación, apertura monopolar del interruptor a los 200 milisegundos y resierre exitoso a los 700 milisegundos. listo Esos eventos también se guardan en de operación. Usted corre la simulación. Define unos ciertos pasos de integración y demás, la estrategia de simulación. Corre la simulación y la simulación empieza, termina. Se guardan unos datos. Esos datos, esos datos, digamos, del resultado de la simulación también se guardan en el caso de estudio. Todo lo relacionado al análisis, a un análisis en particular que usted quiera hacer, se va a guardar en el caso de estudio. Eso más o menos es lo que significa caso de estudio para el Dixile. Y finalmente tenemos una carpeta acá de ajustes, que tiene, digamos, algunas configuraciones propias, digamos, de, de este proyecto que estamos haciendo. ¿no? Nunca he tocado estos datos, siempre lo he dejado por defecto, no tenía ningún problema. ¿no? no hay, seguramente hay datos como de colores, de cosas así, de, del aspecto, digamos, pero no del funcionamiento del software como tal. Eso como para hacer una introducción al software. Ahora vamos a empezar, digamos, a eh, conectar algunos elementos. Entonces lo primero que vamos a conectar es una barra, ¿no? un terminal, donde nosotros o un nodo, donde nosotros podamos empezar a conectar pues, diversos elementos, generadores, líneas, transformadores, etc. Entonces pues acá, esta es el, la forma más simple de graficar un nodo. Acá tenemos un comentario. La imagen no se ve, está bien distorsionada. Eh, Todos tienen un problema, porque yo sí veo bien la... O no sé, ahí sí me confirman, sí. Eh, Nada no, correcto. Entonces, hay varias personas que sí la ven bien. Entonces, de repente es un problema solamente el compañero. ¿sí? Y ahí sí no puedo hacer mucho con eso. Listo. Entonces acá, por ejemplo, lo primero que vamos a hacer es graficar una barra. ¿no? Pues acá la, hay formas simples, digamos, de graficar una barra. La barra la podemos graficar acá con este busbar o también con este puntito. ¿no? Es lo mismo, solamente que la presentación gráfica es diferente. Este va a ser una raya, este va a ser un nodo, un punto. ¿no? Entonces es diferente la presentación. Hay otras formas también de graficar. Podemos graficar subestaciones. Acá hay subestaciones ya como topologías de subestaciones. Yo cuando grafico una subestación, esa subestación internamente contiene una serie de elementos. Una celda, como usted sabe, tiene interruptor, seccionadores, seccionadores de tierra y demás. Ya tiene varios elementos. Entonces, cuando yo grafico una subestación, entonces se van a graficar todos esos elementos. En cambio, cuando yo grafico un terminal o un busbar, Simplemente se va a graficar la, la, una raya, ¿no? un nodo, va a ser un nodo, un punto. No va a tener más elementos en su interior, digamos. Podemos graficar barras. Acá hay otras formas, digamos, de graficar un busbar, otras presentaciones gráficas, como un rectángulo, como un círculo, como una poligonal. Hay interruptores, seccionadores, seccionadores bajo carga. Y bueno, este también que sería como un interruptor, ¿no? Hay fusibles, hay este... Eh, seccionador de tierra, hay para rayos, y hay subestaciones, ¿no? Barra simple, barra partida, doble barra, doble barra partida, interruptor y medio, barra con barra de transferencia, doble barra con barra de transferencia, doble barra partida con barra de transferencia, y demás. Bueno, esas son las topologías que tenemos. Tenemos esto que es como una celda, eh, tenemos eh, subestaciones también, pero de otra presentación gráfica, ¿no? Tenemos un círculo, un rectángulo, etc. ¿no? generador sincrónico, tenemos máquina asíncrona, motores, digamos, asíncronos. Tenemos el Double Fit Induction Machine, que sería como el máquina de doble alimentación, eh, que básicamente se usa para la generación eólica. Tenemos este Static Generator, que es una especie de generador también. Eh, tenemos... Eh, Generador eólico, tenemos acá un battery storage, que es como que acumulador de una batería. Tenemos un external grid, que es como un equivalente, ¿no? sirve para hacer un equivalente red. Eh, tenemos fuentes de tensión de un terminal, de dos terminales, tenemos fuentes de corriente, tenemos este, una celda de combustible, un panel fotovoltaico y una fuente tipo pulso, ¿no? que sería como una fuente de corriente pero la corriente no es alterna, sino es en forma de rayo. ¿no? Eh, una carga, tenemos cargas, tenemos eh, filtros de armónicos, reactores, capacitores, filtros amortiguados, filtros amortiguados con doble capacitor. Tenemos este static bar system, que básicamente es un equipo de compensación reactiva automático. Acá puedo yo configurar lo que son TCRs, reactor controlados por tristores, o TSC, capacitor conmutado por tristores. Tengo líneas de transmisión, transformadores de dos devanados. Acá también están formados dos devanados, pero otra forma de graficar. Me parece que este sería ANSI, el de AIEC. Tenemos autotransformador, devanado zigzag, transformador de tres devanados, el booster transformer, devanado primario en serie y el secundario en paralelo. Actor serie, impedancia serie, capacitor serie, una impedancia genérica en serie, RLC, y acá un Z, digamos, también otra presentación. ¿no? Tenemos equipos eh, basados en electrónica de potencia, ¿no? inversores, rectificadores, de dos terminales, de un terminal, este PWM, y en fin, tenemos esto de acá. ¿no? Tenemos estas máquinas de C también, baterías, fuentes de voltaje en continua, tenemos fuentes de corriente en continua, diodos, eh, bueno, este parece ser como un especie de transformador, transformador de corriente, de voltaje, relé pues esos son los elementos que tenemos disponibles acá para graficar. No son los únicos elementos que existen, hay elementos también que nosotros podemos crear, como por dije, controladores, por ejemplo, que son elementos que van anexados a otros elementos. Por ejemplo, si hablamos del AVR, va a ir anexado a una máquina, el PCS también. Si hablamos de un regulador de tensión para un SBC, se va a ir anexado a un SBS, a este static de system. Eh, y así, ¿no? Y son elementos que no se van a ver, pero que van a participar, digamos, de una simulación. Eh, ¿qué pasa acá? disculpe, ¿eh? eh, qué más? Bueno, eso es lo que podemos eh, dibujar acá, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a dibujar es un nodo por acá un nodo. Vamos a agrandar un poquito esto, porque está un poco lejos, ¿no? Entonces ahí está el terminal. entonces Este terminal es básicamente lo único que te va a pedir es qué tipo de, de señales voy a conectar acá. Va a ser una alterna y va a ser trifásica, ¿no? Puedo decirle que sea continua o esta cosa de acá. O y puedo decirle qué tipo de, de fases, ¿no? Si es monotrifásica, si es bifásica, si es monofásica... No si es un neutro simplemente, etc. ¿no? Vamos a decir que es trifásica, ¿no? Y vamos a decir que es de 220 kilovoltios. Entonces ahí le podemos poner un nombre también. A ver, como por ejemplo, barra 1 Y ya está. Entonces no pide mayor datos. ese es un nodo. ¿no? Un nodo no tiene por qué tener pedir datos. En realidad es un punto donde se conectan diversos elementos. Luego, para poder tener, pues, energía o tensión en este nodo, hay que colocar un elemento activo, ¿no? Por ejemplo, una máquina sincrónica. ¿no? Es lo usual, digamos, en los sistemas de potencia actuales, ¿no? Ahora ya está ganando terreno en máquinas eólicas, digamos, ¿no? Centrales eólicas, solares, fotovoltaicas y demás. Pero, digamos, que la generación convencional está en base a, generación, a máquinas sincrónicas. Hablamos de generación hidráulica, generación térmica a gas, a carbón, a combustibles fósiles en general. ¿No? Todos, digamos, esos, digamos, materias o fuentes de energía primaria impulsan, van a impulsar ¿no? a través de una turbina una máquina sincrónica. Eso es lo convencional, digamos. Entonces, la máquina sincrónica cuando yo grafico la máquina sincrónica en la barra, como les dije acá, si yo busco en el, aquí en el Network Model, en el Network Data y en la red, ahí van a aparecer la máquina sincrónica y la barra 1 que hemos creado. ¿no? Yo cuando voy conectando elementos acá, en, el, en la red van a ir apareciendo los, estos elementos. Entonces, eh, este generador sincrónico, vamos a ponerle a ver un nombre. no Acá yo les dije que esto iba a tener una extensión. Y esta extensión es LM de elemento SIM. Es máquina síncrona. ¿no? Acá el terminal sería LM ¿no? de terminal. También. ¿no? Entonces acá vamos a ponerle por ejemplo generador 1. O gen 1 mejor. Más ahí, ¿no? Y este generador 1. Digamos es el elemento generador. Va a almacenar datos. Como le digo, cada elemento almacena datos, pero va a almacenar datos, eh, digamos, operativos. Por ejemplo, acá si hablamos de flujo de carga, va a almacenar datos operativos. ¿Qué, por ejemplo, ¿qué bus, qué tipo de barra es? Acuérdense que cuando hablamos de flujo de carga, los nodos tienen que clasificarse. ¿Cómo se clasifican? Como PD como PQ y como Slack. Para los que no recuerdan mucho este tema del flujo de carga, el flujo de carga en realidad, eh, digamos, en el flujo de carga hay distintos tipos de nodos. ¿no? En realidad cada nodo asociado, cada barra, esta barra, por ejemplo, tiene cuatro variables asociadas. ¿no? La potencia activa neta inyectada en la barra, la potencia reactiva neta inyectada en la barra, el voltaje, el módulo del voltaje y su ángulo. ¿no? Entonces tenemos estos cuatro elementos. ¿no? Dependiendo del tipo de nodo, van a haber variables que van a ser conocidas y van a haber variables que van a ser desconocidas. El problema del flujo de carga queda resuelto cuando conocemos las tensiones y los ángulos en todos los nodos. La misión del flujo de carga, ya sea el, que usted lo resuelva por método de Newton-Raphson, de Auside. Eh, el objetivo del flujo de carga es obtener tensiones, o sea, módulos y ángulos de la tensión en todos los nodos. Una vez que usted que termina las iteraciones del flujo de carga, lo que se obtiene es eso, tensiones y ángulos. Y con esas tensiones y ángulos ya usted puede conocer lo que sea. Si usted sabe cuánto es la tensión, el módulo y el ángulo en todos los nodos, ya puede conocer cuántos son las potencias que van por las líneas cuánto es la corriente todas las otras variables eléctricas se pueden conocer en un instante si se es que conoce cuánto es cómo, digamos qué valor tiene el módulo y el ángulo de tensión en todos los nodos eso digamos es lo que, lo que se necesita o lo que se calcula en el flujo de carga pero dependiendo del tipo de nodo cada eh, digamos Dependiendo del tipo de nodo vamos a tener algunas variables que se van a conocer y otras variables que no se van a conocer. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, cuando tenemos un nodo PQ, los datos conocidos, los conocidos son P y Q. Y los desconocidos son B y teta. Entonces, como tenemos estos datos P y Q, vamos a sacar de acá dos ecuaciones. Vamos a decir, P va a ser igual a una función que va a estar, en, digamos, una expresión que va a estar en función de todas las tensiones y todos los ángulos de las barras. Y, bueno, variables de impedancia y demás. Y también vamos a tener un Q que va a estar en función de las tensiones y los ángulos. Y también eh, react resistencias reactancias susceptancias y demás. Aquí eso también, ¿no? resistencia, reactancias susceptancias Entonces, P... Como tenemos dos variables conocidas, generamos dos ecuaciones para poder, digamos, calcular dos incógnitas. ¿no? Cuando la barra es pb, acá tenemos los datos conocidos, son la potencia activa neta inyectada en la barra y la tensión, el módulo de la tensión. Y lo desconocido es la potencia reactiva y el ángulo. Entonces acá... Yo ya conozco la, el módulo de la tensión. Ya me lo dan de dato. Ya no necesito calcularlo. Lo que necesito calcular es la tensión, el, el ángulo. ¿no? La potencia reactiva no me interesa en realidad, porque no es la misión del flujo de carga, las iteraciones que voy a hacer del resultado final, obtener Q. ¿no? El Q se obtiene después, ya cuando tengo tensiones y ángulos en todos los nodos, ahí puedo obtener Q, si quiero. Es la potencia reactiva neta. Pero antes no, no importa, ¿no? Entonces, como conozco P, de este P va a salir una ecuación. Voy a hacer que P va a ser igual a la función de tensión teta R X B. Entonces, genero una ecuación para conocer un incógnito. Y la otra barra es la barra slack. En realidad, la barra slack en la práctica no existe. ¿no? Existen nodos PQ, por ejemplo, los nodos de carga. Eh, existen nodos TV, que son los nodos donde se conectan los generadores usualmente, pero el nodo Slack eh, no existe, ¿no? El nodo Slack es una cosa que nos inventamos, digamos, para poder eh, cumplir algunos de los requerimientos que eh, nos pide, digamos, o que exige un sistema eléctrico. ¿no? Los sistemas eléctricos se rigen, por ejemplo, por la ley de Kirchhoff. ¿no? ¿Qué quiere decir la ley de Kirchhoff? En un punto, en un nodo, todo lo que entra sale, ¿no? Si entran 100 amperios de corriente, tienen que salir los mismos 100 amperios en el mismo nodo. Entonces tenemos que cerrar el balance nodal. Si nosotros consumimos una determinada potencia, los generadores tienen que proveer esa misma potencia y las pérdidas. No pueden proveer ni más ni menos, porque se tiene que cerrar el balance nodal. Lo que entra tiene que salir. El sistema de potencia es una red que tiene resistencias, que tiene inductancias y que tiene capacitancias. Y en esta red entran generadores y entran cargas. Entonces, lo que inyectan estos generadores se consumen las cargas. ¿no? Los generadores proveen la energía que se pierde en la red y que se consumen las cargas. Hay que cerrar ese balance. ¿no? Entonces, si yo digo, por ejemplo... <coughs> carga 100 megavatios, carga 200 megavatios, carga 300 megavatios, y digo despacho 1, 100 megavatios, despacho 2, 150 megavatios. Hasta ahí, no podría yo decir cuánto es el despacho 3. ¿Por qué? Porque si bien es cierto acá yo sumo 100, 200, 300, da 600. 150, 200, 100, 250. Entonces este digo debería ser 350, pero no necesariamente porque hay las pérdidas. Entonces, la potencia acá no la puedo fijar. La tengo que dejar como un valor aleatorio. ¿Por qué? Porque el valor que va a salir acá va a tener que cerrar el balance. Va a tener que cerrar lo que falta, o sea, los 350, más las pérdidas. Y las pérdidas van a depender de, los, de cómo se distribuyen los flujos por las líneas y de las resistencias de esas líneas y demás. Entonces, como no puedo yo decirle a este tanto va a ser la potencia, porque la el despacho de este debe salir del cálculo, es que me invento de que este es un nodo de slack, en donde ya es conocido el, la tensión y el ángulo. Y lo desconocido es la potencia activa y la potencia reactiva. Entonces acá, como ya conozco la tensión y el ángulo, y la misión del flujo de carga es conocer tensión y ángulo, entonces ya no tengo que formar ninguna ecuación. Acá, en este nodo, ya está todo hecho. ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea de esto? ¿no? Al final, la idea es que la solución pues, sea única. Y ¿no? ¿Sí? para que la solución sea única, tenemos que tener igual número de ecuaciones que de incógnitas. Si tenemos más ecuaciones que incógnitas, sale infinitas soluciones. Y si tenemos más incógnitas que ecuaciones, seguramente no hay solución. Entonces, para que la solución sea única, iguales ecuaciones, igual número de incógnitas. Entonces, eso es parte, digamos, de lo que se hace en el flujo de carga. ¿no? entonces uno de los datos operativos que se guardan en el elemento es el tipo de nodo en este caso puede ser de tres tipos ¿no? puede ser la máquina de referencia o sea es el slack si no es máquina de referencia puede ser Q si controlas factor de potencia y lo pone en forma de factor de potencia o PV si controlas voltaje ¿no? si tú le dices que va a controlar el factor de potencia tú le das cuánta potencia activa y cuánta potencia reactiva va a inyectar esa máquina si tú le dices que controles voltaje, te vas a decir cuánta potencia activa va y a inyectar y a qué valor de tensión va a controlar en el nodo. Entonces, él va a inyectar la potencia reactiva necesaria para que la tensión en el nodo le calce con el valor que usted está poniendo acá. Acá lo que le coloque en potencia reactiva va a ser irrelevante, no le va a hacer caso, solamente va a hacer caso a la potencia activa y al voltaje. Luego hay otros datos, por ejemplo, yo le puedo anexar una curva de capacidad. ¿No? Por ejemplo, reactive power operational limits, los ¿no? límites operacionales de potencia reactiva. Puedo anexarle una curva de capacidad, puedo modelar una curva de capacidad y anexarle aquí el valor. Eh, o si no, puedo poner valores mínimos y máximos. También puedo eh, colocar, eh, digamos, valores operacionales, límites de potencia activa. Si coloco la curva de capacidad, esto ya no es necesario, ¿no? Luego hay otras, este, bueno, acá yo puedo, digamos, este, colocar los valores de potencia activa, reactiva máxima y reactiva mínima a fin de modelar acá mismo la potencia reactiva. O si no, doy check acá y tendría que usar pues, la curva de capacidad anexándola acá. No la modelo por fuera y la considero aquí. Entonces, digamos que todos los datos que yo puedo ingresar acá están en función o tienen que ver con valores operativos, despachos. Si controla la tensión, si no controla la tensión, los límites y demás. Esos son los valores que va a guardar el elemento, valores operativos. Ahora, acá en Basic Data, yo, él me pide un tipo. ¿no? ¿Qué cosa es el tipo? El tipo es el, el modelo. ¿no? Los parámetros eléctricos, los datos de placa del generador. Entonces vamos a asignarle un tipo. ¿no? ¿Cómo le asignamos un tipo? Le ponemos acá la flecha hacia abajo. Y le tenemos que poner eh, nuevo, pro, nuevo modelo del proyecto. En realidad hay tres opciones. La primera es Select Global Type. El Dixilin, cuando usted lo instala, viene por defecto con una librería. Eh, esa librería es la librería del propio software. Y en, dentro de esa librería hay diversos elementos. Hay diversos modelos de, de, de líneas de transmisión, de cables subterráneos, de líneas aéreas, de de generadores, de motores, de, de relés, de diversos elementos. Ahí ya algunos este, datos, digamos, que te da ya el Dixilin, para que tú de repente puedas, si quieres hacer alguna pre o alguna simulación, quieres probar el software, tienes algunos modelos disponibles ahí, para que no te estés inventando datos. Sino que tomes datos reales, que, digamos, de algunos elementos que el Dixilin te ofrece por ahí. Luego podemos elegir un modelo de, del proyecto, de, de la librería del proyecto. Pero, como nosotros hemos creado el proyecto en blanco, no hay ahorita modelos en la librería de proyecto. Y el otro sería crear un nuevo modelo dentro de la librería de proyecto, que este es el valor que vamos a adoptar, porque nuestro modelo, digamos, nuestra base de datos está en blanco. Entonces, acá nos aparece esta ventana, ¿no? Y esta ventana dice IP SIM. A diferencia del, del elemento, que era un ELM. Ahora nos aparece IP-SIM, ¿no? que va a ser una, un modelo. ¿no? Y ese modelo que vamos a crear, que vamos a meter datos al modelo, se va a crear dentro de la librería del Dixilen. ¿no? Entonces acá le vamos a poner GEN1. <coughs> mismo nombre le podemos poner. Y vamos a ingresar datos. ¿no? Por ejemplo, acá me pregunta cuál es la potencia aparente nominal de esa máquina. Entonces acá yo tengo algunos datos que me ha anotado de digamos de la base de datos del sistema peruano y lo que voy a hacer es replicar esos datos acá ¿no? esta máquina en particular tiene 352 MBA de capacidad ¿no? de corriente digamos la corriente estatórica o el cobre del estator tiene una sección tal que soporta 352 mBA a tensión nominal luego vamos a colocar la tensión nominal las máquinas normalmente en el estator logran niveles de media tensión. O sea, las tensiones nominales de, de los generadores va por los 8 kilovoltios, 10 kilovoltios, 12 kilovoltios, 13, 8, 16, 18, 24, pues por ahí, ¿no? Esos son los valores, digamos, algunos de los valores típicos. Todos a niveles de media tensión. No existe generador que en los bornes del estator genere alta tensión. Eso no hay. ¿Por qué no hay? Porque es... Técnico, económico, infactible, digamos. ¿no? Ustedes saben que para lograr una cierta tensión inducida, o sea, la tensión inducida que se logra en el estator, depende de la corriente que hagamos circular por el inducido y depende del diseño geométrico, digamos, del, del, del inductor, perdón, o sea, de la bobina de excitación que va alojada en el rotor. ¿no? Entonces, la bobina que va... Alojada en el rotor, la podemos dibujar acá, por ejemplo. Usted tiene una máquina, ¿no? Y la máquina tiene un devanado estratórico. ¿no? Tiene una fase R, una fase T y una fase S. ¿No? Y obviamente esto está unido así, ¿no? Porque es un devanado en Y. Y seguramente está aterrado, ¿no? A través de una impedancia, ¿no? que es lo usual, ¿no? En máquinas síncronas. Ya que esto, digamos, es el estator, ¿no? Fase R, fase S, perdón, fase T y fase S. Entonces, ¿cómo logramos, digamos, esa tensión inducida? Si decimos 18 kilovoltios, yo mido aquí voltaje. ¿no? Y acá voy a tener los 18 kilovoltios, o los 24 kilovoltios, o los 13,8, o los 10 kilovoltios, no sé, lo que sea. Voy a tenerlo aquí. Entonces, esa tensión inducida depende, digamos, del flujo magnético que podemos lograr con la bobina de excitación. Entonces, el rotor está aquí y la bobina de excitación va montada. Acá en esta parte. ¿no? Ahora, obviamente, esto de acá tiene que ser alimentado con una fuente de tensión continua que va a ser variable para poder regular la cantidad de corriente que se inyecta acá no, entonces esta tensión digamos que voy a inyectar se va a inyectar cierto valor de tensión para lograr una determinada corriente, determinada corriente y esa corriente si hacemos número de espiras por corriente vamos a tener la fuerza magnetomotriz y es la fuerza magnetomotriz la fuerza que va a impulsar un flujo magnético alrededor, digamos, a lo largo de todo el camino magnético. ¿Cuál es el camino magnético? Pues acá hay, este es material ferromagnético, todo el rotor es material ferromagnético, entonces esa fuerza magnetomotrica va a impulsar un flujo así, ¿no? Va a salir por el material ferromagnético, va a pasar por este entre hierro va a viajar por todo el material ferromagnético, digamos, estatórico, y va a regresar así, ¿no? Y acá vamos a tener otro, otras líneas de flujo que van a ir por acá. Y van a regresar así. Entonces, así como cuando usted tiene una tensión, una resistencia y una corriente, y usted dice, yo, el potencial o la diferencia potencial impulsa una corriente a través de una resistencia. En circuitos magnéticos, el análogo es como que la, la tensión sería la fuerza magnetomotriz que depende del número de vueltas del bobinado por la corriente que circula por el bobinado, y esa fuerza magnetomotriz va a impulsar un flujo magnético a través de una reluctancia. Eso es lo que va a ocurrir. Entonces, digamos que eh, la cantidad de flujo magnético que yo pueda hacer circular va a depender de la fuerza magnetomotriz que, ya puedo, que yo pueda conseguir y de la reluctancia, ¿no? que es básicamente la oposición del camino magnético a la circulación de flujo. Y dependiendo de este flujo magnético que yo pueda conseguir, acá voy a tener una tensión inducida, que va a ser esa famosa ¿no? 4,44 por número de vueltas por frecuencia y por flujo. ¿no? Ya está. Entonces, a medida que yo pueda incrementar el flujo, voy a poder incrementar la tensión inducida. ¿Y cómo incrementa el flujo? Incrementando o bien el número de vueltas o bien la corriente, ¿no? Por el inducido, por el inductor. Ahora, incrementar la corriente no quiere decir tener una fuente más grande. Incrementar la corriente quiere decir que el devanado va a ser más grande, ¿no? Porque la sección de conductor que voy a tener que usar para construir ese devanado va a crecer. Entonces, si yo quiero generar en 220 kilovoltios voy a tener que, tener, voy a tener que generar un flujo de un tamaño tal que eh, me permita lograr una tensión inducida de 220 kilovolts. Pero acá hay que tener un punto en cuenta, ¿no? Que todo esto es material ferromagnético. Y el material ferromagnético tiene una curva de saturación. Normalmente, cuando uno diseña, digamos, una de estas máquinas, uno lo diseña para que la inducción magnética sea, esté en el codo de la saturación, ¿no? Entonces, en realidad, la curva del material ferromagnético es intensidad de flujo magnético e inducción magnética. Esa es la verdadera curva, ¿no? Hay otras curvas que son flujo corriente, voltaje corriente. Pero la curva que depende, de, digamos, característica intrínseca, digamos, del propio material, es inducción y H. Y el flujo magnético es inducción magnética por área. Entonces, este valor de acá, este valor de acá, yo lo debo mantener fijo. Me parece que debe estar por los 1 y pico, 1.5, 1.6, Tesla. Entonces, si yo quiero incrementar el flujo, no solamente tengo que incrementar el número de vueltas y el, el calibre del conductor con el que voy a generar el devanado, sino que también tengo que cuidar que esta inducción magnética no se me vaya. Si yo mantengo el área constante, o sea, la sección de este de este rotor constante y elevo el flujo, lo que hago es saturarlo porque la inducción magnética se me va. Entonces si yo voy a hacer un flujo gigante lo que tengo que hacer es mantener la inducción y e incrementar el área. Entonces la sección del, del rotor va a ser gigante sobre esa sección gigante voy a tener que enrollar un bobinado cuyo calibre conductor va a ser enorme también porque va a tener que hacer un equilibrio entre número de vueltas y cantidad de corriente y recién ahí voy a poder tener una tensión inducida de 220 kilovoltios, si quisieran. ¿no? Ahora, ¿cuál es el problema con eso? Pues si puede ser grande, puede ser un tremendo maquinón ¿no? más Pero el problema está en que ese es un rotor, ¿no? Entonces esa cosa tiene que girar encima. ¿no? Va a tener un tremendo monstruo girando, ¿no? Y girando, pues, a velocidades de, que De 3.600 RPM, 1.800 RPM. Entonces, el refuerzo mecánico que le voy a tener que poner para que con la velocidad la fuerza centrífuga no, sale, no se despedace todo, va a tener que ser enorme. Entonces, por eso es que las máquinas, digamos, los generales sincrónicos, las máquinas rotativas, no generan niveles de alta tensión. Es más económico generar a media tensión y que después, digamos, usar un transformador para elevar la tensión, que, que la máquina sola genera niveles de alta tensión. No se puede. ¿no? Entonces, nosotros acá, le vamos a poner... 220 KV, digamos, para que la máquina pueda conectarse a ese nodo. En realidad, esta máquina es de 18 kilovolts. ¿eh? Entonces, cuando veamos temas de transformadores y podamos poner el transformador para esta máquina, ahí ya le vamos a bajar la tensión. El factor de potencia nominal es 0.85. Normalmente el tipo de conexión es Y con neutro aterrado en las máquinas los generadores sincrónicos, que forman parte de un sistema de potencia. Hay otros tipos de instalaciones, por ejemplo, hay grupos de electrógenos, que la, el grupo de conexiones es en delta. ¿Por qué es en delta? Porque es más conveniente tener un delta, porque las fallas en un sistema delta pues, no generan como circuitos ni nada de eso. Eh, pero en, en máquinas que conecten sí, un sistema a... de potencia real vamos a eh, digamos, tener este grupo de conexión para tener referencia a tierra que hay un compañero que tiene ahí abierto el micro y la movilidad de Sebastián Sánchez se llama no, ok, muchísimas gracias, estimado eh, listo. Entonces acá. ¿Tienes algún comentario? ¿Alguna pregunta estimados. Carlos Escobar tiene ahí prendido el micro. ¿Tiene alguna pregunta compañero? Ah, disculpe. Okay. Listo. Entonces acá en flujo de potencia, nos pide estos datos. ¿no? Eh, reactancia del eje directo, potencia de cuadratura, límites de potencia reactiva. Eh, valores de resistencia-reactencia-secuencia cero y resistencia reactancia secuencia negativa eh, pues en realidad cuando uno habla de flujo de potencia estrictamente hablando la máquina no requiere más datos que el tipo de nodo que va a hacer si va a ser PQ o a hacer PB y la curva de capacidad así para conocer pues los límites ¿no? ¿No? porque el, el flujo de potencia podría botarme, por ejemplo, yo puedo tener una máquina de 50 MbA, voy a despachar 30 MW. hago el flujo de potencia, y yo le digo, ah, esta máquina va a ser PV, tiene que controlar 1.202 en el nodo. Corre el flujo y me sale que la potencia reactiva que tiene que inyectar la máquina son 200 MB. Es ilógico, ¿no? Entonces, si la máquina es de 50 MbA y está despachando 30 MW, no va a poder inyectar los 200 MbA para controlar 1.0.2 entonces ahí necesitamos la curva de operación ¿y cómo es el proceder digamos en el flujo de carga? el proceder es el siguiente la máquina inicia como un nodo PV ¿pero qué va a pasar? va a hacerse la primera iteración y va a salir un valor de potencia reactiva que la máquina va a inyectar y ese valor de potencia reactiva va a salir por ejemplo 100 megavars. Entonces, esos 100 megavatios los comparo con lo que dice la curva de capabilidad que puede inyectar la máquina para 30 megavatios obviamente va a salir mayor entonces, lo que, lo que tiene que hacer el programa es truncar la potencia reactiva que puede inyectar la máquina. Digamos que para 30 megavatios, la potencia reactiva máxima que puede inyectar la máquina son eh, 15 megavares. ¿Ya? listo. Lo trunca en 15 y cambia el nodo. Y el nodo ya no es PV ahora es PQ. Y va a entregar 30 y 15. Y a partir de ahí sigue la simulación. Siguen las iteraciones hasta que termine. Obviamente, la tensión en la barra ya no te va a salir 1.02, te va a salir pues, 0.95, por ejemplo. Y la potencia inyectada te va a salir 30 megavatios y 15 megavatios. Eso, así es más o menos como se procede. Entonces, digamos que la, las máquinas, eh, cuando hablamos de flujo de carga estrictamente, vamos a necesitar... Eh, vamos a necesitar... Eh, la potencia activa que va a despachar, vamos a necesitar qué tipo de nodo va a ser: PV, PQ. Si es PQ, vamos a necesitar la potencia reactiva, si es P, vamos a necesitar la tensión que va a controlar. Y eso nada más. ¿No? No hay, digamos, y la curva de capacidad. En ningún momento me van a pedir reactancia de eje directo, recién la cuadratura. Eso no se pide, digamos, ¿no? para eso. Esos valores se piden para otro tipo de simulaciones, ¿eh? ¿no? por ejemplo, para una simulación transitoria. ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa acá? Que el Dixilin usa el flujo de carga, no solo para hacer el cálculo del flujo de carga, sino también lo usa como punto de partida para una simulación transitoria. ¿no? Cuando uno hace una simulación dinámica, digamos que esa simulación dinámica no parte de cero, parte desde un punto de operación, parte de, una de que el sistema está operando en estado estacionario en un, en un determinado punto de operación. ¿Pero qué pasa? Cuando yo calculo las condiciones iniciales de una simulación dinámica, requiero saber algunas variables internas de la máquina. Por ejemplo, necesito saber cuál es su ángulo del rotor. Necesito saber cuál es la tensión interna de la máquina. ¿No? Necesito conocer de, de los bornes del estator algunas variables hacia la máquina. La tensión interna, el ángulo del estator la corriente del eje directo, la corriente del eje cuadratura. Todas esas variables las necesito conocer antes de iniciar una simulación dinámica. Porque en la simulación dinámica esas variables sí las voy a tener que usar en el cálculo. Entonces, como él usa el flujo de carga como punto de partida de una simulación dinámica, cuando tú haces el flujo de carga, él no solo calcula datos de los bornes del extractor para afuera, ¿no? Cuando nosotros hacemos un flujo de carga y calculamos datos de borne sector para afuera, no necesitamos ninguna reactancia ni nada, porque las reactancias las necesitamos para calcular variables que están adentro de la máquina, no afuera. Pero él, cuando hace el cálculo del flujo de carga, calcula también variables internas que van a usarse para, como punto de partida para una simulación dinámica. Entonces, uh -huh. para el cálculo de esas variables, sí necesito estos datos que me piden, rectancia de la rectancia de cuadratura, puede ser que tengamos una situación, una simulación desbalanceada también. Si hay un desbalance, entonces esa corriente de secuencia negativa que estaría saliendo de la máquina tiene que ver con la secuencia negativa. O sea, hay, digamos, eh, una corriente por tierra, un, voy a necesitar la rectancia de secuencia cero. Entonces, si hay desbalances, voy a necesitar todos estos datos para poder calcular las variables internas de la máquina. Eso es, digamos, lo necesario. Y para si hablamos de flu cortocircuito, como yo armo mis redes de secuencia, necesito conocer cuál es la reactancia de secuencia cero y cuál es la reactancia de secuencia negativa de la máquina. Listo, entonces acá vamos a ingresar algunos datos. La reactancia del eje directo acá va a ser... 1.86 ¿Qué cosa es la reactancia del eje directo? Pues básicamente la reactancia es eh, cantidad de flujo concatenado por unidad de corriente o sea yo agarro un, bobina, un bobinado inyecto una corriente y y esa corriente, al circular por el bobinado, va a provocar un flujo magnético que se va a concatenar en estas espiras. Entonces, ese flujo magnético que se produce por la circulación de corriente concatenado en las espiras, dividido por la, corriente que yo in, por la unidad de corriente que yo estoy inyectando, eso es la inductancia del bobinado. Digamos que eso es la la inductancia del bobinado. Entonces, ¿qué pasa? Usted tiene una máquina y tiene un rotor y tiene un devanado estatórico. Vamos a ponerlo por acá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo voy a inyectar una corriente y esa corriente va a provocar un flujo magnético y ese flujo magnético va a circular tanto por el estator como por el rotor. El flujo magnético va a tener más o menos esta, esta circulación. Obviamente yo dibujo el, el, el devanado estatórico así, ¿no? Pero en realidad el devanado estatórico es, digamos, una serie de ranuras, ¿no? Que van dibujando un, un círculo. Bueno, así, ta, ta, ta. acá está el rotor. Y el devanado estatórico va acá, ¿no? va en las ranuras, ¿no? Y es un devanado, digamos, imbricado, ¿no? O sea, va, va haciendo, hace una espira por acá, sale por acá, luego sale por acá y hace una espira así, y así va, va dando vueltas, y va cogiendo más ranuras y demás, ¿no? Es un devanado, digamos, que va alojado en la periferia del rotor. Cada fase va desfasada a 120 grados en el espacio, ¿no? Listo. Entonces, este flujo magnético va a circular así, entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta corriente va a generar una fuerza magnetomotriz, número de vueltas por corriente. Y esa fuerza magnetomotriz va a impulsar un flujo magnético a través de esta reluctancia. ¿No? O Entonces, sea, la fuerza magnetomotriz, que es N por I, va a impulsar un flujo magnético por esa reluctancia. Pero esta reluctancia va a depender del camino magnético, o Se va a depender de que acá hay dos entrehierros. Vamos a llamarle reluctancia el eje directo. Ahora, ¿qué pasa si yo el rotor hago lo mismo, pero el rotor ahora lo, lo pongo así? Ya no lo pongo, digamos, alineado con el, la fase, sino lo pongo perpendicular. Entonces, cuando yo inyecto una corriente, esa corriente va a generar un flujo así. Y el flujo ya ahora ya no va a atravesar estos dos entrehierros delgaditos, sino va a atravesar estos entrehierros grandes. Entonces, el hecho de que haya más entrehierro hace que la reluctancia sea mucho más alta. Entonces, esta fuerza magnetomotriz ahora va a tener un número de espiras por corriente y va a ser igual a un flujo por la reluctancia del eje cuadratura, en donde la reluctancia del eje directo es menor que la reluctancia del eje cuadratura ¿Por qué? Porque cuando la, el rotor está en cuadratura, hay más entre hierro. Cuando está directo, hay menos entre hierro. Menos entre hierro, menos reluctancia. Más entre hierro, más reluctancia. Entonces, si nosotros hacemos, eh, digamos que multiplicamos ¿no? esto de acá, podemos ir por acá y multiplicamos acá. Decimos. Número de espiras al cuadrado por corriente es igual al número de espiras por flujo magnético, que estoy generando acá, por reluctancia del eje directo. Entonces, esta corriente la paso a dividir, y digo, número de espiras al cuadrado sobre reluctancia del eje directo es igual al número de espiras por flujo sobre corriente. Y esto acá es inductancia. ¿Qué inductancia? La del eje directo. Lo mismo acá, y me va a salir el número de espiras al cuadrado sobre reluctancia del eje cuadratura, es igual a la inductancia del eje cuadratura. Entonces, como la reluctancia del eje directo es menor que la reluctancia del eje cuadratura y la inductancia del eje directo depende de manera inversa con la reluctancia del eje directo y la de cuadratura de manera inversa, las inductancias van a cambiar, digamos, esta tendencia. ¿no? Y la inductancia del eje directo va a ser mayor que la inductancia del eje cuadratura. Esto de acá es lo que quiere decir inductancia o reactancia o reactancia, lo multiplicamos por la frecuencia, 2 pi por f y sale la reactancia del eje directo y del eje de cuadratura. ¿no? Entonces, lo usual es que la, la reactancia del eje directo sea mayor que la reactancia del eje de cuadratura. La pregunta es qué tanto mayor va a depender del tipo de generador. Si el generador es como este caso, que yo he puesto, que es un generador de polos salientes, entonces la diferencia en los entrehierros que se forman cuando la máquina está... Eh, digamos en el eje directo y en el eje cuadratura la diferencia entre los entrehierros es grande entonces la diferencia entre estos dos valores va a ser importante, va a ser grande ¿Cuál es el otro caso de que la máquina sea de polos lisos? ¿Qué pasa cuando la máquina es de polos lisos? Cuando la máquina es de polos lisos el rotor es cilíndrico lo único que lo diferencia el rotor, digamos es alguna, unas ranuras que va a tener el rotor, ¿no? va a ser una cosa así, y va a tener unas ranuritas por acá el rotor. Y acá va a tener unas ranuras, ¿eh? bueno, yo no soy tan buen dibujante, pero más o menos es. Ya está. ¿no? Y acá va a estar el bobinado. Entonces acá, en el eje directo, vamos a tener este entre hierro y este entre hierro. Y en el eje de cuadratura, o sea, cuando ese rotor esté volteado, el flujo más o menos va a ser así, ¿no? Ser, el rotor va a ser así, y acá van a haber unas ranuras, ¿no? Bueno, más o menos, ya, está medio feo, ya, pero discúlpeme ahí, que yo no, no, no dibujo tan bien. De ahí hago el intento. Pero el rotor es completamente cilíndrico, solamente que, en, en el eje de cuadratura tiene unas ranuritas. ¿Por qué tiene unas ranuritas? Porque acá tiene que ir el devanado en situación. Entonces, es como que el devanado viene por acá, va a todo lo largo del rotor, da la vuelta por detrás y regresa por acá, luego sale por aquí, va hasta el fondo, viene por acá, sale por acá, sale por aquí, y así, ¿no? Y hace, digamos, una serie de espiras. ¿no? Entonces, cuando el flujo pasa por acá, ve este entre hierro. Y cuando el flujo viene así, también ve el mismo entrehierro solamente que ve las ranulitas adicionales. Ve un poquito más de entre entrehierro por las ranuras. Entonces acá el LD va a ser mayor que el LQ, pero no tan mayor. En el caso de polos salientes, vamos a encontrar datos así, ¿no? Rectancia de eje directo, 1,4. Rectancia de eje cuadratura, 0,9. Puede ser un dato típico, ¿no? En el caso de polos lisos, o rotor cilíndrico, vamos a encontrar así. Rectancia de eje directo, 2. Rectancia de cuadratura, 1,9. Por decir algún dato, ¿no? O podemos tener otro dato, 1,8, eh, 1,72. Ya está. Estos son datos típicos de polos lisos. Y polos salientes son datos un poquito más separados. ¿no? Si la diferencia entre XD y XQ es una décima o menos, entonces es polos lisos. Si la diferencia entre XD y XQ son tres décimas, cuatro décimas, entonces hablamos de polos salientes. Cuando hablamos de polos lisos, hablamos de turbogeneradores, hablamos de generadores que son usados en centrales térmicas, hablamos de generadores de cuatro y de dos polos, de velocidades de 3.600 y 1.800 RPM. Eso es lo típico. Te ve, entonces usted ve estos datos de acá, que el XD y el XQ no se, no se diferencian por más de una décima, y dice central térmica. Turbo generador, 1800, 3600 RPM, que es lo usual. Cuando usted ve polos salientes, cuando ve que el XD y el XQ se diferencian por más de unas dos, tres, cuatro, cinco, no, perdón, tres, cuatro, cinco décimas, entonces aquí ya estamos hablando de máquinas de polos salientes o sea, máquinas de muchos polos máquinas de bajas velocidades máquinas que se usan en centrales hidroeléctricas claro, no va a poder saber que es Pelton, Kaplan, Francis la turbina, ¿no? pero sí va a poder saber que es una central hidroeléctrica solo con mirar los datos de XD y XQ claro que si usted está viendo el, el, digamos el sistema de su país que usted lo conoce no le va a servir de mucho, ¿no? Pero si yo le paso a la base de datos del sistema panameño, entonces usted se pone a mirar y con estos datos va a poder saber cuál es máquina hidroeléctrica y cuál es máquina que se usa en central térmica, ¿no? ¿Cómo tengo esos datos para el caso de proyectos? Cuando usted va a hacer un proyecto, se supone que tiene un fabricante, ¿no? Que le va a proveer los equipos. Entonces, digamos que de ahí puedes tomarlo. ¿no? Ahora, eh, también hay datos típicos. ¿no? Estos datos, XD y XQ, siempre se toman en por unidad. Entonces, cuando hablamos de datos en por unidad, ¿para qué usamos por unidad? Para que el rango de valores sea un rango estrecho. O sea, los datos para XD y XQ lo pueden encontrar en el Kundur, por ejemplo, de una tabla en donde se muestra cuáles son los datos típicos y en qué rango debe estar cada dato. No solamente para XD y XQ, sino X para XD, XQ, X'D, X'Q, T2'D, X2'Q, constantes de tiempo, de cortocircuito, de circuito abierto, en el eje directo y en el eje, directo, en el eje Todas las variables que usted requiere por una simulación de estabilidad que representan todos los circuitos, digamos, de las, los circuitos operacionales en el eje directo y en el eje cuadratura tienen rangos típicos de valores. Entonces, si no tiene un fabricante, de repente el fabricante no le quiere dar, el fabricante le puede dar datos aproximados. Usted le dice, ¿sabes qué? Quiero grupos de 50 MBA. Pues te va a dar datos, ah, usa estos datos, te voy a decir estos típicos. ¿no? Eh, cuando es un proyecto, un estudio preoperativo, por ejemplo, que es un estudio en donde se van a definir recién los equipos que vas a comprar, eh, pero no es necesario de que los datos sean exactitos ¿no? basta que los datos sean típicos que estén dentro de un rango acorde con la potencia del grupo que vamos a usar eh, y ya eso es suficiente ¿no? ahora cuando ya estamos en la etapa de operatividad o sea cuando ya estamos haciendo el estudio que va a, que está estudiando cómo operar el, el proyecto que el proyecto ya que, que lo necesitamos la aprobación para que el proyecto empiece a, a funcionar Ahí sí, pues ya se supone que usted ya compró las máquinas. ya o Ahí sea, tiene que poner los datos que son. Entonces, eso más o menos sería la idea. ¿no? Yo creo que por la sesión de hoy lo vamos a dejar acá. Eh, yo sé que de repente no hemos avanzado mucho, pero tengo un poco de paciencia. Recién es la primera sesión faltan cinco más. Estoy seguro que vamos a aprender varias cosas en este curso. Eh, como ya aplicamos XD y XQ, el XQ le vamos a poner el valor antes de cerrar. Y acá era 1.78. Entonces la diferencia son como 8 centésimas más o menos. Entonces es una máquina de polos lisos Es una máquina central térmica. Esos datos yo los he sacado de la turbovapor de... Me parece que es del ciclo combinado de Calpa. Creo, o de Engie. O alguno de esos dos ciclos combinados grandes que están en la, la subestación Chilca. ¿no? Eso sería... Entonces vamos a quedarnos acá Nos hemos quedado aquí recién Como le digo, hay que tener paciencia un poquito Poco a poco el curso va a ir Desarrollándose recién la primera clase ¿no? Si tienen preguntas, con mucho gusto Si no, hasta acá sería conmigo Ya nos vemos mañana, creo que es la siguiente sesión Ahí estaríamos conversando Sí, muchas gracias por escucharme Ya nos vemos mañana